¡Muy bien, eh, Me encuentro aquí en la Ciudad de México Algo que tal vez muchos de ustedes no habían pensado Pero pues sí, se hizo posible No más porque quiero romperle su madre a pinche Franco Escamilla ¿Eh? <risa> ¡No mames! ¡El escorpión dorado va a pisar Televisa! <risa> No, no, tantas veces se han bajado los calzones conmigo que ya le agarraron hasta el gustito vamos a hacer 100 mexicanos dijeron con otro de mis pinches súbditos el pinche Adrián Uribe, pero ahora, ah, eso me lo han pedido mucho el Adrián Uribe como el pinche Vitor. no vamos a estar con, Adel, con el Vitor a ver si se quiere subir al volante próximamente el víctor pero eh, en lo que eso sucede o no, vamos a su pinche programa de 100 mexicanos dijeron, porque también pinche Nahual, dije, le ponen dijeron, vamos a romperle su madre a pinche Franco, y también pues, nos pidieron para unas familias, entonces vamos a ser capitanes de los equipos. A ver qué tal se pone. Tranza, ya llegué. Pues ya, pues ya me pueden abrir si quieren. ¿Cómo? No tengo máscara, así es mi cara. Pues así es mi cara. ¿No conoce al super escorpión dorado? Entonces me dijeron que no me moviera. Me dijo un tal Emilio, ¿lo conoces? ¿Cuánto a que sí? un y Ah, pues ahí, está, ahí te lo van a traer. Memorándum. Por eso nadie los quiere a los cabros. De de gracias. Gracias por portarte más decente que tu compadre. Muchos meses después. gracias. Y si sí, sí, pasamos. <risa> Tengo la impresión que alguien nos está siguiendo. Ten cuidado porque hay un cabrón que nos está siguiendo allá atrás. Sí, ¿no? Genio del Vez. No, mames. pedo con el genio del operado. Aislin cuando de se dejó la barba. No, mames, No nos falta que llegue un pinche delincuente como el borrego Nava o alguna chingadera. ¡Ah, qué pasó, cabrón! ¿Cómo estás? máscara ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, pendejo? Hace mucho que no te veía, sobrio. Ah, la última vez que nos vimos, pinche escorpión, fue en el Mundial de Rusia. ¿A poco? ¿Tú sí, estabas ahí? Sí, no me acuerdo. Ah, estabas jugando de balón, sí, me acuerdo. Pero va a pasar el pinche actor. ¿Qué tal estás guapo este, güey? que lo veas gordo, te pasen pelota con mi ¿Qué pasó, hijo de su pinche madre? Pinche, escorpión dorado. Hace mucho que no te veía, cabrón. Carnal, ¿cómo estás? ¿Bien ¿Y, y tú, güey? No, pues yo la neta, yo te admiro el resto. ¿Me olvidas? Te admiro, te admiro el peluche del estuche. Oye, pinche vito. Me han dicho un chico de veces que te subas al escorpión al volante pero... Ah, pues invítame carnal, porque ah, ¿sí, fue tú, ¿sí? el pinche Adrián Uribe Pero este güey es más, más fifí, yo no, soy barrio Es, es fifí y mamona Exacto Me cagó los huevos ah, no, me, me cagó ¿Tú ¿Sabes cuántas cosas se me perdieron en la pinche camioneta después de que se subes, güey? Ah, a ti te tengo ah, confianza porque tú eres humilde Soy barrio, carnal, soy barrio Aunque soy... ya te veo como muy brillosito Porque cabrón. me saqué la lotería con el pinche <ríe> Albertano, pero soy humilde ¿no? Ah, bueno No, no traigo, ahora sí que corre pulque de guayaba el mis venas <ríe> Espérame, espérame, va a pasar. Pase usted, señorita. Ana ¿no? no, ¿cómo está usted? Mucho gusto. ¿En la sección dorada, Ana Pa' mucho muchísimo. Mucho gusto de conocerte. ¿Tú ya me conocías? Ya. A ah, huevo. Obviamente. Camerino 9. ¿no? Ah, ahí te veo. Mi número de la suerte es el 8. ¿Qué pasó, cabrón? No sabía que había alguien aquí adentro. No te apures. Si no no hubiera hecho el público, nada más. ¿Cómo estás? No, no, no, la espalda. Ah. Si no jugamos a las pataditas, güey. Ah. ¿Cómo estás, hermano? ¿Bien y tú? Órale, ¿cómo va todo? Bien, gracias a Dios. Qué chingón, hace mucho que no te veía. Pues hace que unos necesites. Ya terminamos. Ya terminamos. A la verga, tengo chingadera. Órale. ¿Tienes de casualidad por ahí sexoservidoras que... que son. No me pagan ¿Tú? El señor necesita una ¿Tú aflojas de... o tú consigues? No, él afloja. Ah, bueno. <ríe> Miren, este es un camerino de Televisa. ¡Ay! Hasta colchoneta aquí para... Pero pues déjame, para aquí. <ríe> ¿No, ¿No hay una señorita que nos pueda pasar un cojín? Porque no hay... Es que necesita un cojín. <ríe> <ríe> <ríe> <¿Dónde está>? <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> ¿Qué pasó, pinche alcapone? Lo que logro yo traerte estas instalaciones, ¿no? Nada no más porque manejas buenas morras, cabrón, si ¿sí, no? Para que veas el tamaño. <risa> ¿Cómo Ya me ya, ya, ya, ya, voy. Ya, ya, te ya, estoy ya, esperando en ya, mi camerino. Espérame, no, estoy atendiendo acá. No, mi canal, hace mucho que no te lo veía, pero espérame. No, ya, Ahorita ya, ya se va ya a poner bueno. Bueno, la puedes invitar al equipo. Te veo en la Ahora casa. Empieza. Tienes que intercambiarse ustedes teléfonos, ¿eh? No, no, no hace falta. Espera ahí. Ah, okay. ¿Me das la ubicación? No, ya la puse. No nos no, no, no, no, no hagamos. Te toca tener la cama, ¿eh? Ok, con permiso. Perdón, no puedo saludar a mis rivales. Vengo a matarlos psicológicamente. No, uno, dos. ¡Y ya te equivocaste! Porque era 0, 1 lo estoy matando psicológicamente. 16 y luego sigue. Cuando pienses que vas a contestar bien, duda. Duda, piénsalo bien. Deja que contestemos primero y ya después. ¿Cuánto toca a nosotros? A nosotros, a mi gente, 100. Yo soy rico, yo no necesito dinero. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3. 2, 3, 4. No quiero que se, sientan. No quiero que se sienta, entonces no me aplaudan más que a mí, que a ellos, son buena onda. ¿Por qué trae el saco de carmelitas Salinas del Vito? No le no, el para otro, pero, pero, pero, pero, pero, ¡A huevo! <risa> Tanto súbdito reunido, me da gusto. Y es muy evidente que yo tengo más fans que cualquiera de estos p ¿estamos de acuerdo? Perdón, eh, si dije grosería, si no le entienden, pregúntenle a sus hijos qué quiere decir. ¿Está dividiendo familia <risa> bonita? Oye, no, no, este, no, conocía a no, no, no, no, no, no, yo no, <risa> ¡Ah, no ¿Está payaso, eh, güey? la fuerza? luchando, yo tanto de cuánto nos tocan? El, um, falta mucho a la escuela porque se va de pinta porque se va de pinta que se me hace que el pinta es muy de eso es la... porque trabaja? ¿Por trabaja dice Franco Escamilla esta era esta respuesta no. ¿Qué ¿qué tira? ¿Qué tira? máscara contra cabellera. ¿Qué pegan los niños en la pared? Eh, mocos. Muy bien. Vamos a ver. Me gustó la de los mocos, carnal. A ver, niños. O Techo. Ustedes, a ver. Niños, si pegan los mocos en, en la pared. No. Ahí está, ahí está, ahí está los niños que vinieron hoy aquí no pegan los mocos. Igual sí los pegan, pero no nos van a decir. ¿No se sacan los mojos? No se sacan. Ay, no me digan, niños. ¿Nunca se han sacado así uno de esos que sale como patriota? Así como... Verde? Es el que no. Es que ellos no son de los que lo pegan en la pared. son de los que los cobran. ¿eh? Ah, no. Es que una vez... Una vez yo tenía una novia y le di un beso. Me decía, Vitor, la, el chicle que me pasaste no tenía sabor. Le digo, no, ¿cuál chicle? Es de que tengo gripa. Ya <risa> lo <risa> <risa> no entendí porque el gargajo, ¿no? No, cállate. <risa> Tapamos las respuestas, pasa a tu lugar, escorpión. Gracias, gracias. No, me estoy cabrón. Gracias, gracias por haber estado con nosotros. Gracias. Gracias por haber sido. gracias al escorpión también por haber estado